Te invito a realizar esta hermosa meditación, entrando en tu interior, vaciando tu mente, recordándote quién eres en la verdad. Vamos a comenzar tomando una postura cómoda. No importa si decides estar acostado o acostada, sentado o sentada, lo importante es que en la postura que decidas te sientas en plenitud, en paz. Vamos a realizar... una respiración de manera natural, inhalando y exhalando, conectando con tu misma respiración, sintiendo que por cada inhalación y exhalación que realices, vas soltándote, vas liberándote, te vas sintiendo cada vez más ligero, más ligera, sintiéndote en total paz, armonía, en todo lo que ya has recordado acerca de dónde provienes, de la fuente que es Dios. Dios es amor, la mente de Dios en ti, crea tu infinita paz. El perdón es igual a la verdad de Dios, que ya es, nada lo reemplaza, y la verdad te genera ese rompimiento de cadenas impuestas por tu pensamiento. Ahí, en ese instante, la paz se manifiesta, generando el perdón. ¿Qué significa la mente correcta? La palabra corrección, creerías que proviene de modificar algo, tal vez una falta, un error. Algo imperfecto, culpabilidad tal vez. Esto dado desde la creencia de lo que hemos aprendido desde niños. Creencias impuestas por los padres, por la sociedad. Perdónate por haber vivido bajo esas creencias. Sin embargo, hoy te digo que en la verdad de Dios no existe la palabra que lleve un adjetivo como imperfecto, porque Dios es perfección, es creación divina, es paz dentro de ti. No existe una separación entre la mente correcta ya que pertenece a la mente de unidad, que es el vínculo perfecto con la fuente bendita y única, que es Dios. La mente correcta es saberte que Dios vive en ti, dentro de ti. Eres unidad con Él, tú estás dentro de Él. Somos uno mismo. Eres una creación perfecta, única. Vive hoy cada instante, momento a momento. Deja de pensar, siente. Pues el amor de Dios es infinito y vive en ti. Solo la paz te pertenece, todo parte de tu interior, si piensas la mente tergiversa y comienzas con los juicios, los ruidos de la fuera, esas creencias aprendidas, vuelve a tu centro, a Dios, pues vienes a deshacer esos ruidos que te perturban, vacía tu mente, permítete fluir, soltando los ruidos en tu cabeza, tus pensamientos, tus culpas, y hoy recuerda que solo existen dos caminos en la vida, el camino de la paz, o el camino del sufrimiento. La mente de Dios te genera paz. La mente errónea te genera ruidos en tu pensamiento, miedo, sufrimiento, escasez, incertidumbre, soberbia, culpa separación, ego, es en donde te separas de la fuente y comienza a ver desequilibrios. Hoy la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué eliges sentir dentro de ti? o sufrimiento. Recuerda que eres hijo de Dios, provienes del amor incondicional y que solo la paz es verdadera. Libérate. Dios te ama tal cual eres. No necesitas nada, pues Él te creó. Eres esencia, eres espíritu en un cuerpo que está en un proceso evolutivo. Siente a Dios, vive en Dios. Te invito a realizar cinco afirmaciones poderosas para que las puedas repetir en cualquier momento. Siéntelas y hazlas parte de tu día a día. Repite después de mí. Yo soy paz. Yo soy una creación perfecta, única e irrepetible, yo soy espíritu en libertad, yo soy la fuente de luz, pues soy uno con Dios. Yo soy amor incondicional. En cada momento, en cada instante que sientas que un pensamiento te saca de tu estado de paz, realiza estas afirmaciones poderosas en ti y libérate para experimentar el gran amor que vive en ti, pues eres Dios, eres unidad con Él, estás unido a Él. Agradece por todo lo que hoy Dios te recuerda, ¿Quién eres? Te invito a realizar esta hermosa meditación.